Juan Carlos Mercado Tirado fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de agredir y amenazar a su concubina con una arma de fabricación casera. Al ser cuestionado al respecto, aunque admitió confrontaciones con la fémina, dijo no la agredió. Eso es de mío, Después, por favor no me agradan. eso es de mío, no, dice ella, eso no eso es de mío, eso es de ella, eso es de ella, no me agrada nada de eso, eso es de ella. No, yo no. Adiós. Pregúntale a los hijos míos que estaban ahí. Yo no sé de eso. Eso es de ella. Claro, eso es de ella. Ella sabe por qué lo está haciendo. Eso es de, eso de ella. ¿Eh? ir de veces. Ella me ha a mí, ir de veces, yo, no, yo, yo no le he hecho nada. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.